Además de las reglas del comportamiento ético y respetuoso en las redes, la valoración de los derechos de autor y del énfasis en la correcta citación para evitar el plagio en el trabajo académico, aquí queremos explorar otra dimensión de la ciudadanía digital y que se refiere al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para favorecer el gobierno electrónico y la ampliación de la participación de los universitarios en la gestión institucional. Entre otros aspectos, la ciudadanía digital debe considerar el modo en que el gobierno y la gestión institucional pueden modernizarse para favorecer mayor transparencia y una más amplia participación de los universitarios en la gestión de las instituciones de educación superior. La Universidad Veracruzana ha avanzado mucho al disponer de su página web de transparencia y al haber integrado en su cultura organizacional la necesidad de exponer con claridad, suficiencia, confiabilidad y máxima difusión la administración de sus recursos. Sin embargo, en los mismos términos de transparencia todavía se debe avanzar hacia horizontes que favorezcan la participación de los universitarios en torno a una cultura democrática, de gestión y de apertura y fácil acceso a la información. Por ejemplo, las actas del Consejo General Universitario y de los consejos regionales, así como las de los órganos consultivos y de otros órganos de gobierno, deben ser públicas y accesibles para toda la comunidad universitaria desde la página web de la Universidad. Todas las reuniones del Consejo General Universitario, de los Consejos Técnicos y de las Juntas Académicas deberían ser públicas y accesibles a través de su transmisión digital en vivo. Asimismo, los archivos de video de las sesiones deberían almacenarse en un repositorio de acceso libre para los miembros de la comunidad. De igual forma, las actas de Consejo Técnico y de Juntas Académicas, así como los documentos del Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas, el Reglamento Interior del Centro de Trabajo, los planes y programas de estudio y las estadísticas e informes de gestión, entre otros documentos, deberían ubicarse en espacios digitales de acceso permanentemente abierto para las comunidades universitarias de cada entidad académica. Para favorecer una mayor corresponsabilidad y un mejor control de los recursos institucionales, deberían ser públicos y accesibles los documentos de la planeación, de los recursos disponibles, de los bienes e inventarios institucionales. Los análisis financieros y las cuentas institucionales no pueden seguir en la opacidad. La comunidad universitaria debería de poder conocer con toda transparencia la situación patrimonial y presupuestal de la universidad. Más allá de la publicación formal de las estadísticas institucionales, los portales universitarios deberían de favorecer el análisis sistémico de los recursos, conformar series históricas que permitan comparaciones en el tiempo, deben ofrecer información georreferenciada para cada región, deben ofrecer los cruces de información y los reportes fundamentales de la planeación institucional y de la acreditación de los programas, así como disponer de un servicio de consulta dinámica de diferentes bases de información. En el seno de la universidad y sin transformar el actual sistema de gobierno, las tecnologías de la información y de la comunicación también pueden favorecer un gobierno más democrático, con mayor participación de la comunidad y, por tanto, con una más fuerte corresponsabilidad en el desarrollo institucional por parte de los universitarios. Se pueden desarrollar foros virtuales, para la deliberación y el acuerdo colegiado o para el diagnóstico de problemas y el debate de soluciones. Estos foros deben ser amplios, participativos, que favorezcan una reflexión interdisciplinaria, que expresen las diferencias regionales y las disciplinarias que caracterizan a las universidades. Podemos desarrollar procesos de creación colectiva para actualizar los planes y programas de estudio, para redactar los documentos de manera colaborativa. Del mismo modo, se podría avanzar en la elaboración de los documentos para la acreditación de los programas educativos, entre otras tareas de orden colegiado. Se pueden aprovechar las TIC para ampliar la base de la planeación participativa en todos los niveles, conformando un sistema de información institucional que sea la base de la planeación y que garantice una mayor participación de los universitarios desde la elaboración, evaluación, rediseño del Plan General de Desarrollo hasta la elaboración del PLADEA de cada entidad. Deberíamos experimentar consultas, votaciones y otros mecanismos para recoger la opinión de los distintos agentes institucionales antes de tomar decisiones en cualquier nivel del gobierno universitario. Este tipo de acciones no solo sirven a un tipo de gestión más participativo, sino que fungen como la experiencia vivida que forma parte de la socialización de los alumnos en la construcción de una cultura política democrática. Por tanto, la universidad debería de favorecer el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para ampliar la base social de la participación en la elección de consejeros y autoridades universitarias, dando mayor difusión a los programas de trabajo, organizando debates virtuales y discusiones no presenciales, fomentando votaciones electrónicas, generando una nueva condición de participación que sirva de aprendizaje para la vida cívica en la sociedad. El gobierno electrónico no es sólo una cuestión administrativa o relativa a mejorar la eficiencia institucional, sino también la oportunidad de generar nuevas maneras de análisis de los problemas universitarios, de tomar decisiones e implementar acciones colegiadas para su solución. Implica transformar las formas tradicionales y anquilosadas de la comunicación institucional para democratizarlas y para abrirlas a la participación de estudiantes y profesores, para generar espacios y nichos de expresión para los miembros de la comunidad. La ciudadanía digital exige cambios profundos a nivel organizacional en las universidades, Debe haber agencias especializadas y expertas en la producción de la información. Se debe garantizar una plataforma institucional robusta que, además de ser confiable, sea amigable y refleje la identidad institucional. Una nueva actitud institucional hacia los datos abiertos, el licenciamiento flexible y la máxima difusión de los productos académicos. Hay que seguir el ejemplo del proyecto de toda la UNAM en línea, la administración universitaria necesita modernizarse para lograr la máxima eficiencia institucional reduciendo los costos y los procesos, impulsando la automatización para un mejor servicio y un mejor aprovechamiento de la universidad y sus recursos por parte de los agentes institucionales. Los trámites deben ser eficientes, deslocalizados y permanentemente disponibles debe haber fácil acceso a los recursos institucionales como bibliotecas y centros de documentación, agendas, repositorios y bancos de recursos institucionales, además de, un, de una comunicación intrainstitucional. La ciudadanía digital en el terreno universitario es un recurso privilegiado de la rendición de cuentas con la sociedad, la vinculación y la divulgación del conocimiento y las artes. Esto es, las TIC son una herramienta indispensable de la comunicación y el intercambio entre instituciones educativas y entre la universidad y la sociedad en general. La vinculación de la universidad con la sociedad civil es crucial para el desarrollo regional y nacional. Los productos académicos toman otra proporción al ser transferidos a contextos sociales de impacto inmediato. Las organizaciones civiles pueden encontrar en la comunidad académica el respaldo teórico y reflexivo para orquestar un movimiento ciudadano informado. Es indispensable la digitalización de proyectos culturales como danza, música, teatro y otras expresiones artísticas, tanto para la construcción de una memoria institucional de la producción artística y cultural, como con fines de difusión hacia la sociedad es necesario un portal específico, pensado en términos de vinculación con directorios actualizados de investigadores, proyectos, avances y productos que otorguen amplia visibilidad a los académicos. Es la hora de promover bibliotecas digitales a nivel de las áreas académicas para fomentar la difusión de los productos de los académicos, descentralizar la producción editorial, ampliar las capacidades de difusión y alcance de los productos académicos a través de libros y revistas electrónicas. La formación continua de profesionistas ha encontrado en las nuevas opciones de capacitación y acceso a la información, como los MOOC, una vía óptima para aproximar los conocimientos que se producen en las universidades con las necesidades específicas de actualización y formación continua de los profesionistas en activo. En la universidad es necesario que cultivemos una ciudadanía digital crítica. Crítica incluso con las TIC y las ideologías que le subyacen, con los intereses económicos que las fundamentan, contra el control y la manipulación de la opinión, contra la estandarización de las sociedades, contra las nuevas desigualdades sociales que emergen en el contexto de la cultura digital. Necesitamos fundamentar una nueva reflexividad sobre las consecuencias ambientales sobre la violencia en las redes, sobre la enajenación y la reducción de la complejidad del mundo social a una serie de algoritmos.